Será el miércoles del próximo mes cuando se lleve a cabo un movimiento huelgario en esta ciudad convocado por varios grupos populares, encabezados por el Frente Amplio de Lucha Popular Falco. Mira, eh, la lucha de San Francisco Macorís incluyendo la huelga, son pacíficas. La violencia, la eh, agresividad la ponen las autoridades que producen cada una de estas movilizaciones que se dan.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 de eh, terroristas que implementa la política, el gobierno Danilo Medina es con la, el pueblo movilizado cívica y pacíficamente, como lo hemos hecho tradicionalmente. El dirigente popular dijo están abiertos al diálogo con las autoridades. Nosotros eh, le damos todo el tiempo necesario siempre. Este pueblo es prudente a la hora de cualquier llamado, de cualquier protesta.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 con el, el apartado de los sectores populares y de la organización, el circuito 24 horas que se concluye allá. Yo creo que se puede parar o no se puede dar el movimiento. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.